Hola muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno <ríe> Hoy estoy bastante contento porque bueno Ya he dado lo que es la señal para, para mi futura casa Y nada, ya lo único que, que queda es la semana que viene Hacer el contrato de Arras y, y firmar la hipoteca Entonces bueno, la verdad es que he tenido suerte Ya que la, la chica de la inmobiliaria pues me, han conseguido, me ha conseguido contactar con el director de de un banco y, y ese director pues me ha ofrecido unas mejores condiciones así que bueno está al 1.5 fijo vale y, y al 0.90 variable eh, la verdad es que bueno puede ser que el 0.90 sea mejor porque al fin y al cabo es un porcentaje mucho más bajo vale pero la verdad es que a tipo fijo lo que te da es bastante seguridad ya que con todos los eventos que están pasando el Euribor no se sabe si puede subir o no pero aún así, pues te da seguridad y sabes lo que vas a pagar al final de, de toda esta aventura. Y además, bueno, si amortizas eh, los primeros años, pues incluso te puede salir po, por menos la, los intereses del banco. ¿eh? Entonces, pues yo creo que, que podemos hacer eso. Y en menos de incluso 10 años, si me pongo a amortizar a saco, pues. A lo mejor no la, no la podemos quitar, no las podemos quitar. Porque yo ahora mismo, bueno, he Bueno, las condiciones que me han dado son para una hipoteca de, de 15 años, ¿no? Entonces, a lo mejor hay suerte y, y nos la quitamos de en medio <risa> antes. Así que estoy bastante ilusionado. Ya cuando me dé las llaves y todo eso, pues ya iré y os enseñaré cómo está la cosa ahora mismo. Que no hay ningún mueble, no hay tampoco cocina. Pero en cuanto tengamos las llaves, pues ya empezaremos. <risa> hacer reforma y bueno más que nada, a instalar las cosas que, que necesitamos y ya veremos qué, qué tal va cogiendo forma la verdad es que estaba bastante asustado la verdad que estaba bastante asustado porque creía que todo esto no iba a salir bien y por ahora está saliendo bien ya cuando firme el contrato de arras la semana que viene y ya firme la hipoteca pues ya me quedaré más tranquilo pues nada, aquí lo dejo. Esta ha sido la novedad de hoy. Espero que, que bueno, pues vosotros también sigáis con vuestras ilusiones y vuestros sueños y que vayan saliendo adelante, como ya dije en anteriores vídeos. Venga, pues nada, aquí lo dejamos. Hasta luego.